Hola, José Alba, saludad. Eh, Voy a grabar un vídeo de la cazaba, Alba. Diago. Diago, Alba. ¿Algo? Algo. Chen, chen, chen. ya estamos grabando. <risa> José, que, es un... que no hemos venido, mira, sí, que, que se han venido José y Alba el fin de eh. semana y no hemos venido a la cazaba, así que os voy a grabar un poquitito para que veáis la cazaba que hay en Almería, para que os animéis a venir a visitarnos y todos, que es una cosa muy chula para ver.